En nuestro propio cuerpo. Vamos a empezar por los primeros principios con la letra C, el control, concentración y centralización. Vamos a empezar con ayuda de la postura a controlar nuestro cuerpo. Primero vamos a tomar conciencia de cómo estamos, cómo están nuestros pies. Están alineados, están los dos apuntando hacia adelante, está uno más abierto, más cerrado, intentamos corregirlo para buscar una simetría en el cuerpo. Una simetría con comodidad, porque para una persona la simetría no tiene por qué ser estrictamente perfecta, puede ser dejar de descansar un pie más que el otro. Tenemos que buscar nuestra comodidad desde atrás o hacia adelante. ¿Dónde está el peso? ¿Lo tenéis en las puntas de los pies o lo tenéis en los talones? Y jugando con el movimiento delante y atrás, hasta encontrar la posición más cómoda. Lo mismo a la izquierda y a la derecha. Y buscad vuestro propio centro. Ahora nos enraizamos desde los pies, imaginamos que son las raíces y estamos bien firmes en el suelo. La rodilla se dobla, la cadera ligera, delante y atrás, y vamos subiendo las costillas. Ya empezamos a colocar bien esta postura determinante para la respiración costal, que es la pilates que vamos a hacer. Y nada, abre pecho. Y baja los hombros, relajados al máximo. Esa es la única cosa que sí que puedo decir que hay que relajar. No supones nunca los hombros en los ejercicios. Soltar las cargas. La cabeza crece hacia arriba como si hubiera un hilo que nos tira hacia arriba. Pero la barbilla hacia adentro. Y añadiendo todos estos conceptos, he dicho que son 18, pero son para empezar. Hay mucho más que tenemos que ir sumando, no soltamos nada. La barriga ahora debería estar ardiendo. Lo que vamos a hacer es añadir más esa sensación. Seguimos creciendo hacia arriba, pero recordad que la pelvis está libre. Es decir, que no está del todo hacia adelante, tampoco está del todo hacia atrás. Buscamos un punto neutro. Controlamos el movimiento en nuestra postura. ¿Y dónde está la mente? Porque en algún momento estará en silencio. Tenemos que intentar mantener que la mente se centre en esta sensación. Porque van a venir todo tipo de pensamientos, unos conocidos y otros no conocidos. Lo que está en la cabeza, lo que te pedía, que ha conocido, que vas a llegar a la mañana, un sábado. Van a pasar muchos pensamientos. Entonces está perfecto. Aceptemos todos los pensamientos y mantengamos la calma y la serenidad en nuestra postura. Y van a venir, y no pasa nada, todos los bienvenidos. Crecemos hacia arriba, barbilla hacia adentro, hombros hacia atrás relajados. Y empezamos con la S, que preguntaban antes de la respiración cogemos aire manos libres en, esta, en este momento podemos movernos como queramos soltamos todo el aire vaciamos, vaciamos, vaciamos hasta el final, no hay más aire seguimos sacando aire, seguimos sacando aire más, más, más, más, más porque parece que no hay nada de aire seguimos sacando aire en forma de ese final y apretad al máximo la barriga importante, apretad la barriga hacia adentro esto está bien que pase. Es normal que si lo hacemos muy bien, notaremos que estamos llegando a profundidad del pulmón. Y luego la sensación tiene que ser de necesito respirar. Eso es buenísimo. Lo que vamos a hacer es sacar todo el aire, para eso nos encerramos, porque estamos contrayendo el abdomen y el transverso. Si colocáis las manos en la barriga, lo vais a notar enseguida. Coge Crecemos, las costillas se notan más. Exhala, sacas todo el aire, rápido al principio. Y la esa al final. Sigue sacando, sigue sacando. Siente cómo se contrae la zona del estómago. Y los laterales. Incluso por la espalda. A mí me molesta un poquito por aquí detrás. Y está bien de toda la fuerza del transverso. Si cuando necesite, respiro. Pero intento no perder la compostura. No ya habéis hecho la postura. Sino que vuelvo otra vez a crecer hacia arriba, uno. Barbilla hacia adentro, dos. Llevo toda la cabeza hacia atrás, 3. bajo los hombros, cuatro, estiro de los codos hacia los lados, como si me estuvieran cogiendo un lado y al otro a la vez, me abro cinco de los también muñecas dedos, vamos a buscar estirar hacia los lados, también queremos alargarnos y continuamos, buscamos relajar los hombros a la vez que vamos para atrás, un movimiento sutil de apertura del pecho sin mover la cadena. Al principio no pasa nada, pero vamos a ir colocando más cosas. Abrimos al máximo, subimos hacia arriba las costillas y la pelvis baja hacia abajo. Puedes incluso empujar hacia abajo y liberar cadera delante y atrás y busca una postura cómoda. A partir de entonces, recuerda siempre el control delante de la tres y de la derecha en todo movimiento. Y vamos bajando, bajando, bajando hasta que no podamos más. Y mientras la cadera baja, la cabeza sube. No perdemos la postura. Barbilla hacia adentro, hombros atrás, rodillas relajadas, flojas y los pies libres, pero en su sitio, con sus buenas raíces. Una vez tenemos esta postura, aquí vamos a hacer de nuevo la respiración. Y ya podéis empezar a sudar. Son músculos pequeños posturales, pero muy intensos. Y nada. Exhala, saca todo el aire, sin subir los ojos saca todo el aire, vacía, vacío, vacío, vacío, vacío, vacío, vacía, vacío, vacía, vacía, vacía, vacía, vacía, vacía, vacía. Y ahora vamos a entrar en el concepto de centralización. Apretamos la barriga, hipopresivo. Quitamos la presión de la barriga, abriendo las costillas y al final respiramos. No pasa nada si no sale al principio. Lo voy a hacer una vez para que lo veáis exagerado. Inhalo. En hipocresivos el peso va hacia adelante Sacamos todo el aire y ombligo al entre arriba Y apretamos barriga Y esto se mantiene y seguimos con los movimientos, pero esto se mantiene, podría apretar para afuera, está duro, pero está para afuera, estoy creando una hiperpresión. Esto es lo que es peligroso. De ahí que el doctor Marcel Caufes dijera, vamos a intentar eliminar por completo todos los movimientos anteriores, como los abdominales tradicionales que hemos visto por todas partes, porque lesionan mucho los discos de atrás y más cosas del solo y vamos a intentar quitar la presión y a ver qué pasa. Y lo que vio es que se resolvieron un montón de patologías crónicas que en esa época no tenían solución de suelo pélvico. Y luego vieron que eso se podía aplicar la práctica deportiva. Y ahí está la mezcla, que Pilates es excelente para mejorar la condición física. Y si añadimos biopresivos, aumentamos todavía más los beneficios. Vamos a ver. Y nada, está. Sacas todo el aire. aprietas al máximo. Ombligo de y arriba. Apretamos cuando está dentro de arriba y entonces nos entre comillas relajamos en esa postura que se, tiene, se mantiene la presión de la barriga y no la soltamos y ahora respiramos por las costillas, mantenemos mantenemos la postura y respiramos por arriba y ahora ya estamos entrando en tengo el concepto de respiración, la centralización, estoy con el control de mi cuerpo y de mi mente, y vamos a pasar a esta fluidez de movimiento. Tenemos que ser precisos en todo lo que estamos haciendo. Los hombros, la postura y vamos a ir hacia el suelo. Cogemos ahí. Inhala. está la baja. Y las manos ir a las rodillas. A las rodillas. Glúteos hacia atrás. Cuando queremos bajar es importante la cadera. No va para adelante sino al revés. Como buscando una silla que está muy lejos. Y bajamos lo que podamos doblando las rodillas y las manos a las rodillas. Cuando necesitemos, respiramos profundo, pero intentamos mantener esta posición y abrir las rodillas. Y volvemos a subir lentamente, es una clave. Nos daremos que los músculos empiezan a quemar, manos arriba, inhala, exhala, peso delante, saco el aire, ombligo adentro y arriba, aprietas costillas, aprietas barriga, manos a las rodillas, Abres con las manos tus rodillas, alargas cuello, los hombros abajo, bien relajados, aprietas, mantienes y necesitas respirar, subes de piernas, espalda, primero va la espalda, luego las piernas, manos al cielo, sin subir los hombros, un concepto de rib ahora entraremos en detalle, abrimos cielos y entrelazamos las manos por detrás. Juntamos escápulas, todo lo que podáis. Crecéis con la cabeza, barbilla hacia adentro y aflojamos. Y mantenemos la postura. Ya tenemos puesta la camisa de pilates. Y ahora empieza el juego. Vamos a colocarnos en la postura y bajar del todo al suelo. Cualquier dificultad revisáis. Si hay alguna patología en la rodilla, lumbar lo adaptamos. Buscamos bajar con la técnica de la respiración y una mano en el suelo, la otra mano en el suelo y la bajada super lenta. Adaptamos las manos, rodillas y nos mantenemos en la posición. Si alguien necesita para muñecas o eh, para las rodillas, puedes utilizar un coquín. ¿No vale. Si alguien necesita un coquín para las rodillas, os este es dejo una más. Y si alguien necesita uno más, que levante la mano. Ahora, en esta posición, lo que vamos a hacer es de nuevo aplicar todos los principios. Alargar la cabeza, barbilla hacia adentro, glúteo hacia atrás, estómago firme, adentro y arriba. Y antes de iniciar el movimiento, volvemos a repasar. Alargar cabeza, barbilla hacia adentro, talones hacia atrás. Y importante, las manos y las muñecas. Muchas veces no se trabajan las muñecas. Entonces lo que vamos a hacer es poner los dedos en garra. Podéis incluso colocar los dedos. Es un trabajo de presión, como si cogierais un cuenco, una taza. Y cogemos el suelo como si fuera un cuenco, una taza. O sea, que lo explica como un animal, como un tigre, como un leopardo. Y mantenemos la fuerza en todo el músculo. No relajamos nada del cuerpo. Los pies también están activos, están vivos. Inhala. Exhala, saca todo el aire vacía más, más, más, más, más hasta el final, ahora ombligo adentro y arriba, abres costillas y ahora sí hay movimiento, el gato subes hacia arriba la espalda la cadera hacia adelante cabeza hacia abajo, mantén la posición y cuando quieras respiras glúteo hacia atrás y de nuevo busca el centro y arquea un poquito la espalda estamos en la fase de calentamiento de movilidad, inhala exhala, movimiento lento, controlado sacas todo el aire, ombligo adentro y arriba y entonces iniciamos un primer ejercicio levantando una mano un centímetro con la otra mano firme, fuerte bajamos la mano y ahora levantamos una rodilla no hacia adelante ni hacia atrás sino hacia arriba se separa ligeramente del suelo muy poquito, es un milímetro inhala Exhala, baja Y ahora la otra mano y la otra pierna a la vez Inhala Exhala Levantamos La mano derecha, pierna izquierda Y estiramos La mano hacia adelante Y la pierna hacia atrás Estirando desde el talón Y lo más importante, alineando la postura El estómago va en arriba Y la pelvis estable Que no se levante la pelvis o se caiga Que se mantenga la misma alineación Y bajas Vamos a descansar un momento, haciendo una respiración, para entender lo que ha pasado. Cogemos aire, soltamos y buscamos hacer lo mismo con la otra mano, con la otra pierna, manteniendo esa estabilidad. ¿Cómo vais? A nivel de intensidad cardiovascular. Yo estoy sudando. Entonces, parece que la persona se mueve poco desde fuera, pero por dentro estamos trabajando todos los músculos del cuerpo posturales. Son muchísimos y cansa mucho más. Entonces es importante que escuchemos nuestro cuerpo, digamos, hoy hasta aquí, mañana un poco más. Y cada persona necesita un número de repeticiones, esto es un concepto muy importante. Lo importante es la precisión mucho más que la cantidad. Es decir, mejor hacer un solo ejercicio bien hecho, lo más perfectamente posible, que hacer muchos ejercicios, pero que la calidad del ejercicio no sea tan determinante. Es mucho más efectivo hacer un ejercicio correctamente que no he repetido 50 veces. Y eso es una cosa que se repite muchísimo en pilates. Entonces, lo importante es, vale, eso así, mañana intento hacerlo mejor, pero buscar la sensación de quiero llegar a hacerlo un poco mejor y vamos a cansarnos un poco más. Entonces, por eso, os pido que toméis conciencia de la intensidad que ponéis, poned un poquito más, intentad perfeccionarlo más y sacar absolutamente todo el aire, apretad la barriga sin miedo, Intentad hacer este ejercicio solamente una vez, lo mejor que podáis. Vamos allá, Una, dos y colocamos la postura, inhala, exhala, alarga la cabeza, barbilla hacia adentro, hombros abajo y atrás, caderas, rodillas y elevas la rodilla, elevas la mano, estiras la que quieras, la de antes o una nueva, alargas al máximo la mano, alargas al máximo el pie y respiras profundo, inhala, exhala, vacía, ombligo adentro y arriba, movimiento, codo vuelve hacia abajo y estiras de nuevo, la mano y el pie en hipopresivo. Si puedes, aguantas. 3, 2, 1, bajas. Respiras, recuperas y cañas con la otra mano. Y nada. Exhala. Eso es. De forma que tembláis. Eso es. Madera estable. Lo que podáis. No te falta perfecto la primera vez, pero sí lo más perfectamente que podáis el día de hoy. Eso es. Respirando profundamente. Relajar al lo máximo los hombros. Los hombros siempre lo más sueltos posibles. Eso es. Perfecto. Más suave los hombros, más suave. Respira, relaja. Eso es. Y ahora vamos a pasar a un concepto para entender lo de los hombros. Vamos a pasar de esta posición a una sencilla sentada y estirarnos. Vamos a estirarnos en el suelo. ¿no? Importante, los mismos movimientos. Si quiero girarme, intento a girarme en dos movimientos o tres como máximo. Bajamos con suavidad, lentitud, precisión, control. La mente atenta a lo que está pasando en el cuerpo. Y respiramos una vez más. Inhala. Exhala. En esta postura vamos a volver a repetir todos los principios. Vamos a volver a crecer con la cabeza y para eso nos podemos ayudar con las manos. Adaptaros como queráis, necesitáis un cojín debajo de las rodillas, necesitáis un cojín de la espalda, de la cabeza. Inhala, ahora coges con las manos la cabeza y la estiras. barbilla hacia adentro y sueltas. La mantienes recta, lineal que tu columna no sea cada vez más larga. Ahora lo mismo con la cadera, doblamos las rodillas, acomodamos bien la pelvis levantamos la cadera en forma de medio puente, se levanta un poco y lo bajamos hacia los talones, como si sentado en los talones, para hacer que sea todavía más larga de la espalda, arriba la cadera y abajo, abajo, perfecto, y descansa y lo que nos falta ahora es que la lumbar esté completamente plana, ahora nos tenemos que mover la cadera delante y atrás, en el suelo, perfecto, y ahora buscamos echándome la mano, todo lo que puedas, abajo echándome la mano, eso es, pero fíjate lo que pasa en el estómago, para dónde va, ¿Para adentro, para arriba Ahí, ahí está la cara, colócala, colócala en, en, en, en la mano. Perfecto. Ahora echázame cháfame la, la, la mano de abajo. Perfecto. Sientes a donde va la, la mano, sube hacia arriba o se queda abajo. Porque esto es lo más importante. Cada vez que nos movamos, tenemos que intentar que la barriga, cuando se contraiga, vaya hacia abajo. Si no, lo que está pasando es lo que decía el doctor Marcel Cafris, que el abdominal es incompetente. Significa que no está cumpliendo su función. El abdominal sirve para proteger. Y lo que hace es juntarse para hacer la pared abdominal de hierro, la camisa de hierro. ¿Qué pasa si cuando tosemos, por ejemplo, la barriga se le va a afuera? Que nos está protegiendo. Entonces lo que tenemos que hacer es reprogramar esto. Muy bien, ahora vamos a por este ejercicio. Recuperamos la S para anotar bien lo que pasa en la barriga. Inhala. Exhala, vacía sacas todo el aire, todo el aire, todo el aire, vacías más, más, más, más, más, más, más. la S final compruebas con las manos lo que pasa en el estómago, sigues sacando aire, sigues sacando aire, S, S, S, y cuando se meta toda la barriga hacia adentro, también la metes todavía más adentro y arriba, con las manos vas a buscar tus costillas, la uva del estómago con el maderoligo e intentar abrir las costillas hacia los lados, la barriga tiene que relajarse y buscar que se hunda el estómago cada vez más intensidad. Y la se hunde cada vez más. Cada vez más. Bien relajado. Primera fase, sacamos el aire 10, y que se contrae al máximo. Segunda fase, se relaja al máximo la barriga e intentamos abrir las costillas. Aguantamos lo que podamos y respiramos. Y nada de sal. Y relajamos. Cada vez más en relieve. Saca todo el aire. Y ahora una sensación, sensación de vacía abdominal. Una sensación de que se hunde. ¿Cómo lo vamos a buscar? Vamos a coger con unos dedos la nariz y hacemos una pizza y vamos a intentar respirar por la nariz sin respirar. Lo que vamos a buscar es la sensación de vacío abdominal, como una sensación de succión, que algo succiona desde abajo hacia arriba en la boca del estómago a través de la respiración, pero no respiramos, simplemente cogemos <risa> aire, soltamos todo el aire y cuando necesitemos inhalar no cogemos aire, estamos en apnea respiratoria sin aire y entonces obligado dentro y arriba. E intentamos buscar que se abran más las costillas, eso es, esta es la parte de ejercicio hipopresivo. Ahora, a esto vamos a añadir un ejercicio de pilates, bueno, no es un ejercicio, es un principio básico de movimiento, que es el ribcage, lo de los hombros, cómo mantener los hombros relajados, haga lo que haga, eso es muy importante. Vamos a añadir, inhala, exhala, vacía, saca todo el aire, Ombligo adentro y arriba como hemos hecho antes poder respirar cuando queráis por las costillas Y ahora turno de los brazos Hombros enganchados atrás Para esto las manos se abren arriba y hacia afuera Y las manos están en el suelo Desde aquí vamos a elevar los brazos hacia arriba y atrás Como si quisieras buscar el suelo por detrás Pero tienen que pasar tres cosas la primera y la más importante que se comparte en pilates y progresivos La lumbar tiene que estar tan Entonces, ¿qué ha pasado ahora? buscas con una mano la lumbar Hay agujero, podéis meter la mano gente que puede llegar a meter tres manos ahí debajo Entonces, es importante que no se pueda meter ni una hoja de papel Para eso, ¿qué tenemos que hacer? contra el abdomen Que en pilates se llama powerhouse, la caja de poder Lo que hacemos es apretar la barriga, sacarla y de forma de S y la lumbar completamente plana apretando el estómago mientras hacemos eso subimos los brazos y qué pasa con los hombros que muchas veces al levantar los hombros se levantan del suelo se desprenden se elevan al cielo y tenemos que mantenerlos en la tierra tenemos que subir los brazos arriba y atrás manteniendo el hombro en su articulación entramos en conceptos de biomecánica para que el hombro no tenga nunca ninguna lesión vamos allá vamos a hacerlo con una sola mano para que lo veamos más fácil. Con una mano vamos a buscar el hombro contrario. Y vamos a fijarlo. Fijarlo hacia atrás y hacia abajo. Relaja el brazo, el otro hombro, perfecto. Pues lo que vamos a hacer es mantener el brazo, relájalo, hacia atrás y hacia abajo. Eso es. Y mientras subes y bajas, el hombro queda abajo. Perfecto. Que no suba hacia arriba que se mantenga atrás y abajo y desde aquí también mientras subes hacia arriba vas atrás y hacia abajo cuidado con la lumbar continuamente atrás y vuelves con los dos brazos y repitiendo con un brazo y con el otro el hombro, vamos a ese el hombro queda... Hacia, exacto, ahí lo tienes hacia abajo y atrás y mientras subes se queda abajo y atrás abajo y atrás hasta lo que puedas, si se levanta el lugar, chafamos y va a dentro y arriba. Y volvemos otra vez, la mano vuelve y la otra también. Y comprobamos que cuando vuelve, ahí está. A veces pasa de cuando volvemos el otro vuelve a salir para afuera. Y se trata de mantenerlo constantemente detrás. Vamos trabajando en la espalda de la espalda. Vamos allá. Elijo un brazo y arriba y atrás. Perfecto. Y volvemos de arriba hacia abajo. Eso es mientras hacemos el movimiento control de la luna y sobre todo el hombro ves que hay una distancia en tu caso de mi puño tenemos que buscar que bajemos el hombro hasta engancharlo todo lo que podamos ahora y yo hasta aquí hasta de mantenerlo aquí y hacia abajo ahora mientras subes el hombro baja y se pega la pared baja y se pega hacia abajo hasta aquí perfecto hasta aquí hasta aquí hasta aquí, hasta aquí. La cuestión es no intentar forzar donde no llevamos en el primer día. Y la lumbar plana. Y volvemos manteniendo el hombro abajo. Y cuidado. Perfecto. Ahora se ha mantenido en el sitio. Lo que hay que evitar es que el hombro suba hacia adelante y que suba hacia arriba. Una cosa es subir así. que es donde está el hombro. Y la otra es mantener el hombro hacia abajo. Y ahora sí que llega. Y puedes hacerlo también. lateralmente. Exacto. Y ahora lo mismo, pero con las dos manos y sin ayudar. Me cuesta un poquito más. Vamos allá. Poco a poco, poco a poco. Arriba y abajo. Perfecto. Primero, control de la lumbar. ¿Se levanta o no se levanta? Probamos. Arriba y abajo las manos. Eso es. Sube. Perfecto. Y abajo. Muy bien. Ahora, ¿dónde va el hombro? Si yo lo subo normal, el si hombro está cerca del cuello. Ahora, lo que hacemos es, primero, lo bajamos hacia abajo rotamos y mientras subimos el hombro se queda abajo, hasta que podamos, hasta aquí y volvemos a bajar, siempre sin ninguna molestia, a la primera, notamos alguna cosa, paramos, vale, hasta aquí y bajamos y buscamos cada día llegar un poquito más lejos, no se llega al suelo a la primera, lo que buscamos es cada vez llegar un poquito más lejos sin mover el hombro y sin mover tampoco para abajo y atrás subimos, hasta aquí, hasta aquí, y bajamos, eso es, Hoy llegamos hasta aquí, perfecto. Con el tiempo y con la práctica, una persona que llega a 45 grados, cada vez puede subir y subir y subir y subir, hasta tocar el suelo, y entonces poco a poco, a medida que vamos a practicar estos con todas las articulaciones, vamos a ver que sean un poquito más intensos, un poquito más difíciles. Ejemplo, esto funciona tanto en cantos como en compresivos. Se puede coger una pelota, hacer este mismo ejercicio, con los dos brazos y la pelota en las manos y empujar la pared que está atrás mientras la lumbar está plana y estamos con el ejercicio de que sacase el aire el hombro y a pliegue arriba y aguantas tiempo. Vamos a imaginarlo, vamos allá, vamos a cerrar la clase con este ejercicio. Para vale, que lo practiquéis en casa. Este de ahora es para llevaroslo. Cogemos aire y nada. exhala todo el aire. Empujas con las manos hacia arriba, hacia el cielo, codos doblados, como si hubiera un objeto, una pelota o algo que se está cayendo y lo sostenemos. Lo estamos empujando hacia arriba. Empuja hacia arriba. Eso es, perfecto. Y mientras empujamos la barriga hacia adentro, lumbar plan y empezamos a mover los brazos arriba y atrás. Arriba y atrás. Y volvemos. Muy bien. Y ahora viene el ejercicio técnica y compresiva. Levantamos las puntas de los pies, los talones se quedan en el suelo, levantamos un poquito las rodillas y colocamos bien los talones para que queden alineadas con nuestra cadera, rodillas y tubillos, y ahora, alargamos las manos, doblando los codos, y nada, exhala barriera, saca todo el aire, todo el aire, todo el aire hasta el final, talones en el suelo, talones en el suelo, eso es, ombligo dentro arriba, sacando todo el aire, y las manos se mueven de delante, Arriba y atrás, hasta estirarlas, manteniendo el ombligo entre arriba. Cuando necesites tres todo esto se hace sin coger oxígeno. Vamos allá, una vez más, inhala, exhala, sacas todo el aire, ombligo entre y arriba, manos arriba y atrás, empujas y mantienes cinco, cuatro. 3 2 1 respira Una vez más, y ahora pasaré. Coges aire sueltas, vacías, agarras cuello, cabeza, tronco, ombligo adentro y arriba, en apnea sin aire y mover las manos arriba y atrás. Y aprietas finalmente la barriga, bien intensa, y opcional, medio puente, levantando la cadera. Eso es. Y cuando necesitemos, resfriamos. Muy bien, hasta aquí. Dificultades. No es un ejercicio fácil. No es fácil. No se aprende el primer día, normalmente. Siempre hay excepciones. Pero lo que tenemos que buscar es. Entender el movimiento que se produce en la barriga cada vez que nos movemos. Ese es el mensaje más importante. Entender que en función de dónde movemos los brazos, vamos a notar que la barriga va para afuera o para adentro y que somos capaces de controlar ese movimiento. Que no es mi inclinación hacia adelante, pues la barriga sale y ya está. Sino que yo soy capaz de meter la barriga hacia arriba, apretarla y poder agacharme, coger cualquier carga y mantener mi espalda recta. Esa es la base. Entonces, ahora... Imaginad que estáis en casa, en algún lugar, en la cama, en el sofá, en el suelo Y que podéis practicar esta técnica Imaginad que estáis en ese momento Y observad si surge alguna dificultad Alguna duda, algún problema No sé cómo se mete el oído entre arriba Lo noto, pero lo noto poco, etcétera y buscando porque es vuestra oportunidad para hacer preguntas Para resolver dudas Vamos allá, una vez más Inhala Exhala, luego voy pasando todo La duda plana la punta de los pies hacia arriba el lo de arriba. Una cosa que ayuda mucho es imaginar que me tengo que poner un pantalón apretado de tres tallas menos, que solamente tengo uno, y que tiene unos botoncitos que como saque la barriga va a flotar y me quedo sin pantalón y solo tengo uno. Entonces vamos a intentar apretar desde abajo y arriba. Abrir las costillas, mantenerlo firme y aguantar el tiempo que pueda, 3 segundos, 4, 5 está perfecto. Y a medida que vaya avanzando, subiré a 5, 6, 7, 8 y respirar cuando necesitéis. O sea, añadir un movimiento de brazos, muy interesante para sentir lo que pasa en el estómago y lo puedes hacer con los dos brazos, que sería la técnica original, o con una mano percibir lo que está pasando en el estómago y en las costillas. Y con la otra hacer el movimiento y poco a poco vais conociendo mejor, conociendo el cuerpo, conociendo los movimientos que tiene. Y vais tomando conciencia de todo esto y vais relajando vuestro cuerpo mientras vais respirando, relajando, aflojando y observando también por dónde está respirando. Si respiráis más por la barriga, si se mueve más en tórax si se mueven más las clavículas, ¿cuál es nuestra respiración basal? Tomad conciencia de eso y poco a poco relajando esa respiración. Una mano en la barriga, la otra mano en el pecho y observáis cuál se mueve más, la de arriba o la de abajo. Y vais respirando profundamente. Y aflojando, soltando. Y podéis jugar con la mano que está abajo, metiéndola hacia adentro, hacia arriba, sacando, metiendo la barriga. Y poco a poco vais buscando una respiración que sea confortable, cómoda, agradable. A ver si es más baja o es más alta. Intentad probar a respirar por abajo o solo por arriba. O por los dos lados a la vez, que sería la respiración completa. Inhalando por la barriga. Luego, pecho, costillas y finalmente clavícula y podéis incluso añadir los brazos hacia arriba. Aguantar todo el aire y lo soltáis todo y lo vaciláis hacia arriba hacia abajo. Estamos buscando una perfección en la respiración, que se llama respiración completa. Intentamos llenar todo el aire posible. Empezamos con lo básico, el abdomen. El pecho, las costillas, pero luego podéis seguir cogiendo aire cada vez más, por más lugares, y estar llenados al máximo. Eso es, estáis moviendo todo el pulmón, desde la base más profunda hasta la parte más alta. Y poco a poco vais soltando el aire, vais relajando los músculos, los tendones. No, habla, no te habla, no te habla, no te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 te vas dejando caer hacia un lado o hacia el otro, de manera suave, pausada, un movimiento agradable, es tu momento de estar contigo misma, escuchar el cuerpo y ver qué necesita. Tal vez te apetezca abrazar tus rodillas, llevarlas al pecho, estirar tus bombardes. Tal vez te apetezca hacer un pequeño balanceo izquierda-derecha, la acercar las manos al pecho, hacer lo que se llama al final es un roll like a ball, rodar como una pelota. Hacia adelante, hacia atrás, hacia la izquierda, hacia la derecha... Y vas buscando un movimiento agradable que vaya relajando los tejidos de la espalda, de la cabeza... Y poco a poco, lentamente, te le vas dejando fluir, caer, hacia un lado... Y con el mínimo de movimientos posibles, el concepto de economía de movimiento y de energía... Conseguir tu objetivo, en este caso, será ponernos de pie de la manera más fácil, más precisa, más sencilla, en el menor número de movimientos posible. Siempre, tomaros vuestro momento de conciencia, manteniendo todos los principios. Control en el movimiento, concentración, el estómago firme, estáis respirando fluid en el movimiento. De poco a poco, con la mayor precisión posible, os volvéis a colocar en vuestra mejor postura. Buscáis de nuevo vuestro centro, viendo hacia adelante, hacia atrás, izquierda, de derecha, de pie, y vais de nuevo colocando la cabeza, la barbilla, a vuestro ritmo sin prisa, os caer a un lado. Para levantarse, posición de caballero es ideal, desde lateral, nos tiramos a la posición que hemos dicho antes, de cuadropedia, una pierna adelante, otra atrás, y empujamos con todo lo que hemos hecho antes. Estamos rehaciendo la ida y la vuelta. Eso es, manos a las rodillas y subir. Perfecto. si habéis dado cuenta, estábamos en la posición base, nos hemos agachado, nos hemos estirado, y luego volvemos a levantarnos en la misma posición. Inhala exhala sacas todo el aire y corriges cabeza, alargas, barbilla, atrás, hombros, atrás, añadimos las manos, la respiración profunda, entrelazas las manos, punta, sueltas, aflojas, costillas, cadera, pelvis, rodillas, te centras en el lugar en el que estás y nada, de nuevo, exhalas. Tomas conciencia de tus hombros. Ahora sí, flip, flip, lo que hemos hecho antes, que no se mueva el hombro, que se mantenga abajo. No subamos aquí, sino manteniendo el hombro abajo. Inhala. Exhala. Perfecto. Manos por delante, última respiración al cielo. Corregimos postura. Relajamos las tensiones, soltamos el aire, Junta manos, inhala. Llévalas al pecho. Y muchas gracias. Muchas gracias. Esto es pilates con hipopresivos. Los solemos hacer los lunes por la mañana y vamos haciendo según lo que la gente necesita. Adaptamos el ejercicio en función de quién viene. Si alguien me duele la rodilla, hacemos ejercicios específicos de rodilla. Me duelen las cervicales, duelen las lumbares, más ejercicio de estigamiento Esta base es para todo. Esto se puede aplicar cuando estáis pegando los platos. Os acercáis a la base. Concepto de economía. Si tengo aquí el objeto que quiero coger, me acerco lo máximo posible. Quiero levantar la caja, en vez de levantarla aquí, me acerco a ella bajo. Y subo con mi tronco, y en vez de hacer lo que no le gusta a la columna, que son rotaciones, inclinaciones, fijaos que en todo movimiento estamos centrados en nuestro eje. Bajo, subo, no me desvío. Cuando levanto la pierna, no es me dejo caer o estiro, y da igual si está la pelvis girada, la mantengo en la misma estabilidad en la que estaba de pie. Vuelvo, rolo, me coloco, subo. Y mantengo siempre esa estabilidad en todos los movimientos, tanto de aquí como de la vida cotidiana. Que me voy a sentar a ver y me dejo caer. No. Cabe hacia atrás, bajo, tengo uno apoyos, me siento, perfecto, me levanto, manos a las rodillas, me ayudo, me levanto y siempre con la sensación de que estoy trabajando la musculatura. No me balanceo, voy a subir y a para arriba, sino que intentamos mantener ese centro en todo lo que hacemos. Es una actitud de pilates. Y lo mismo los progresivos. Vamos a aprender la técnica abajo, espero que la platiquete en algún momento. Sacáis el aire, coméis la técnica arriba, apretáis arriba y ya está. Y podéis caminar con la técnica, podéis estar aguantando vuestro propio cuerpo en el bus, entradas en el tren, en vez de dejar que la postura os venza y que la gravedad gane, os colocáis, os reveláis contra ella y aquí estoy yo y me mantengo firme. Eso en todas las clases de la vida cotidiana. Espero que os haya servido y si queréis aquí estamos. Muy bien. Un placer. Gracias. Muy bien, gracias. Hola.